Hola, hola, hola, ¿cómo están? Aquí empezando más un programa NERS, nativos en redes sociales, tu programa de todos los sábados, esto es NERS. Bueno, aquí de vuelta, de vuelta con NERS, nativos en redes sociales y como siempre, como todas las semanas, todos los sábados, vamos a revisar lo más importante, lo más viral, lo más comentado, lo más publicado, lo más posteado en diversas plataformas de redes sociales. Y no podría dejar de ser lo más comentado de las últimas semanas y de la, de la última semana también fue la elección de Brasil, donde Luis Ignacio Lula da Silva ha ganado, ha derrotado a su contrincante, que es el actual presidente brasileño, Jair Bolsonaro. Vamos con un video para contextualizarlo. ¡Dale play! Aumentando la tensión a medida que avanzan esas horas, ya son 39 sin escuchar al presidente saliente. Jair Bolsonaro Bolsonaro guarda silencio, no reconoce la derrota y sus partidarios endurecen las protestas en la calle. Estamos en Sao Paulo y también en Río de Janeiro. Lara Prieto, ¿qué ambiente se está viviendo en las últimas horas? Sí, pues parece que Jair Bolsonaro está a punto de salir, pero vamos a ver porque en todo este tiempo ha habido varios rumores de comparecencias y finalmente no ha salido. Así que vamos a ver si sale, vamos a ver qué dice y vamos a ver si sus palabras aplacan o no los ánimos de los camioneros bolsonaristas que ya cortan carreteras en 22 estados y en el Distrito Federal, incluida una vía que va cercana al Aeropuerto Internacional de Guarullos, en Sao Paulo, lo que ha provocado... Eh, retrasos y cancelaciones de vuelos. El Tribunal Supremo de Brasil ha ordenado a, la policía, a las policías estatales y a la Policía Federal de Carreteras que levanten inmediatamente esos bloqueos y advierten al jefe de la Policía Federal de Carreteras un declarado bolsonarista. Si no cumple esa orden, le pueden poner una multa de 20.000 euros la hora, cesarle e incluso detenerle. En los chats de los bolsonaristas más radicales han empezado a convocar protestas delante de los cuarteles para pedir una intervención militar en contra de la victoria de Lula da Silva. Día 2, después de que la Corte Electoral reconociera la victoria de Lula da Silva, camiones y manifestantes pro-Bolsonaro siguen bloqueando más de 300 carreteras a lo largo y ancho de Brasil. El todavía presidente calla, pero sus seguidores hablan abiertamente de fraude. Un sentimiento de raiva... Tengo sentimiento de rabia de que estamos siendo robados, dice Rodrigo. Porque no No aceptamos lo que ocurrió en las urnas, fuimos engañados, dice Alfonso. No estamos de acuerdo con el resultado electoral y por eso hacemos esta protesta pacífica, a ver si así podemos cambiarlo, dice este hombre, como si hacer público su descontento pudiera darle a Bolsonaro ese punto que le faltó para conseguir la mayoría en las urnas. Los manifestantes descansan bajo los vehículos mientras las horas pasan, gestionan el tráfico erigiéndose en autoridad improvisada y conviven con los policías que tienen la orden judicial de disolverlos. Un ataúd con las siglas del Tribunal Supremo de Brasil junto a los neumáticos amontonados para arder. Muy difícil llegar así al aeropuerto de Sao Paulo, el más grande de Sudamérica, también para las tripulaciones y los trabajadores, así que el resultado, caos y numerosos retrasos. En Curitiba esta madrugada se manifestaban así frente a unos cuarteles militares. Mientras, Lula pone en marcha su agenda internacional. El día 24, López Obrador le recibe en México, aunque eso parece ahora mismo muy lejano. Bueno, ahí vemos cómo los bolsonaristas, ¿no? los seguidores de Jair Bolsonaro, no aceptan la derrota y hablan en Fraude electoral en Brasil es la misma narrativa, el mismo discurso que se utilizó en Estados Unidos. ¿Se acuerdan? Trump, cuando Trump, uh, el presidente Trump de Estados Unidos, perdió uh, las elecciones a Biden, o Biden, ¿no? Se empezaron un montón de movilizaciones, movilizaciones uh, que, que incluso fueron uh, alentadas por el expresidente Donald Trump por su Twitter. De hecho, su Twitter fue borrado de las redes sociales, porque llamaba realmente a esas movilizaciones hasta violentas, y llegaron a tomar, por primera vez en la historia de Estados Unidos, manifestantes tomaron el Capitolio, no sé, la Casa Blanca, el Capitolio, entraron allá adentro y así con un discurso irracional, un discurso realmente no tomaron, al final sí, Trump cedió a la, el mando ¿no? de la presidencial a Joe Biden, pero sin reconocer su derrota, nunca reconocido. La misma estrategia está utilizando Bolsonaro en Brasil. Hasta este momento, hasta ahora, Bolsonaro no reconoce su derrota en las Unas. Hasta ahora, Jair Bolsonaro no reconoce que ha perdido las elecciones y su silencio cómplice hace con que a los... Sus seguidores más fanáticos, que son fanáticos religiosos, fanáticos de supremacía racial, o sea, el típico fascista, fascistoide, el neonazi, ¿no? los seguidores de Bolsonaro son neonazis, en verdad, están ahí bloqueando las principales carreteras de todo el país. La primera vez que se hacen ese tipos de bloqueos en Brasil de esta magnitud, parece algo que solo hacía en Bolivia, bloqueos no, ahora en Brasil también se bloquea, se bloquean carreteras, se bloquean lugares de acceso importantes como el aeropuerto de Guarulhos en São Paulo, que es el mayor aeropuerto de Brasil con vuelos internacionales, bloqueadísimo, entonces no es una cosa solo boliviana, pero bueno, incluso Jair Bolsonaro salió, salió, a decir que ya, pues, bajen un poquito eso de los bloqueos, porque eso está perjudicando a todos, a todos los, los, los brasileños. Ahí vamos, con Dale Play en el próximo video. Miles de simpatizantes del presidente de Brasil Jair Bolsonaro se congregaron el miércoles frente a cuarteles de las principales ciudades del país. Piden una intervención militar frente al triunfo del izquierdista Luis Inácio Lula da Silva en el balotaje del domingo. Exigimos seguir con nuestra libertad. En Brasil somos patriotas y no admitimos que un ladrón criminal nos gobierne. ¡Nos gobierne! por eso! ¡Intervención! Bolsonaro mantuvo al país en vilo durante dos días al guardar silencio tras perder en la segunda vuelta ante Lula. Finalmente, aunque no concedió el triunfo a su rival, el martes autorizó la transición. Sus críticos le acusan de haber estimulado así la proliferación de actos de protesta. Hoy pedimos, igual que en 1964, que se active el Código 142, que es el Código de Intervención Militar, para que nuestro país no se convierta en un país comunista. Mientras tanto, en las carreteras se mantenían los bloqueos por tercer día consecutivo, aunque con tendencia a reducirse. En la mañana del miércoles, la Policía Federal de Carreteras reportó 167 bloqueos en 17 estados de Brasil un centenar menos que el martes. El Supremo Tribunal Federal ordenó el uso de todas las medidas necesarias para el desbloqueo de rutas y el miércoles la policía dispersó con bombas de gases lacrimógenos a decenas de manifestantes y camiones que dificultaban la circulación en la principal carretera que conecta Sao Paulo con la región centro-oeste del país. Los bloqueos han provocado trastornos, inclusive en el acceso al principal aeropuerto del país, Guarulhos, en Sao Paulo. ...que hasta el miércoles debió cancelar 48 vuelos... ...debido a las manifestaciones... ...la Confederación Nacional de la Industria advirtió el martes... ...sobre un inminente riesgo de desabastecimiento... ...y falta de combustibles... ...en caso de que las carreteras... ...no fueran rápidamente desbloqueadas. Bueno, ahí vemos, ¿no? Como ven, esa mancha de gente ahí... ...en las carreteras de Brasil... Hay más de 200 puntos en todo el país en las vías principales, en las principales venas, uh, uh, carreteras o camineras. Brasil está totalmente bloqueado. Había casi 300 puntos de bloqueo en el país. ¿no? 300 puntos en carreteras muy importantes para la locomoción, la, la, la transitabilidad y la y el... claro. Y la circulación de mercancías, por eso hay peligro de desabastecimiento en Brasil. Está totalmente bloqueado, así como pasa en Santa Cruz, Brasil está bloqueado, pese a que de los 300, más de 300 puntos de bloqueo, se ha disminuido unos 100 puntos y ahora 200 pico, no hay más 300 pico. No, pero mismo así, esos 200 pico bloqueos afectan directamente la, la, la economía brasileña, que ya está viviendo ciertos desabastecimientos en determinados productos esenciales en las ciudades. Vamos con el próximo video. Dale play. Sé que ustedes están chateados, están tristes, Espera outra coisa. Eu também estou tão chateado, tão triste quanto você. Mas nós temos que ter a cabeça no lugar. Os protestos, as manifestações são muito bem-vindas. Fazem parte do, do jogo democrático. E ao longo dos anos, muito disso foi feito pelo Brasil. Mais para nada, Copacabana, Paulista, entre tantos e tantos outros lugares. Agora tem algo que não é legal. Em ah, um e ah, okay. Deixo claro, vocês estão se manifestando espontaneamente. Colocamos a nossa polícia rodoviária rodovia federal desde o primeiro momento para desobstruir rodovias pelo Brasil. Isso tem feito um trabalho de tentar desobstruir, mas são muitos pontos tá? e as dificuldades são enormes. Prejuízo todo mundo está tendo con estas rodovias fechadas. O apelo que eu faço a você: desubsúa las rodovias, protege de otra forma y em otros locais, que isso é es muy bienvenido, faz parte da nossa democracia. Bueno, bueno, es eso, ¿no? Bloqueos, bloqueos por parte de los bolsonaristas. En todo el país, en todo el país hermano, en todo el Brasil, ¿no? Más de casi 300 puntos de bloqueos que afectan a la economía brasileña, pero que también hay muchos escenarios de violencia y pasó una cosa muy, no sé si será si, si sarcástica, chistosa, ¿qué fue? Pero bueno, un camión intentó y pasó un punto de bloqueo de los bolsonaristas y en ese momento un bolsonarista se ha colgado en el camión y ese camionero... Hizo con que empezó a manejar más de 5 kilómetros y el bolsonarista no salía de ahí hasta que llegó el momento que dijo, ya, por favor, voy a bajar, ¿no? Pero llegó a ese extremo, un extremo de fanatismo total, o sea, irracional, irracional, lo que están haciendo los bolsonaristas en Brasil. Son gente, así si parece, la Alemania nazi de los años 20, 30. Es eso, es eso. Los este tipos están con, con problemas y vamos ver algunas imágenes. Hay muchos memes sobre ese caso. Mira, ahí está. El bolsonarista, ¿no? El bolsonarista que se colgó del camión con, con esa película que me olvido, me olvido ese dibujito, pero bueno, ese es uno de los memes que fueron virales en las redes sociales de, de Brasil. Hay otro meme donde se ve Bolsonaro corriendo con la diputada que ha disparado, ¿no? Y ahí hay el camión. Se llama el Patriota del Camión. El Patriota del Camión lo buscan ahí en Google, pueden googlear. O ver en YouTube y van a ver los miles y miles de memes del, del, del patriota del camión. A ver si hay otro meme, otra, otra imagen que fue viral en las redes sociales ahí de Brasil. Ahí es el famoso, ¿no? Todo, todo, todo fin de año salen los spots de, de, de la empresa de gaseosa famosa, que no voy a decir aquí el nombre, por ahí me cobran, después ahí por, por publicidad, pero todo el mundo conoce. Esa empresa de gaseosa, famosísima, el líquido negro del imperialismo, le llamo. Ah, y bueno, ahí está el patriota del camión. Ah, en esos camiones de Papá Noel, famosísimo. Ya se acerca Navidad también. Y se acerca ahí también hay otro famosísimo. Creo que es un episodio del pájaro loco. Cuando cae ahí y grita con la gente. ¡Eh! Y bueno, famosísimo. ahí Lego. Lego con el patriota del camión, el señor que se ha colgado en el camión por cinco kilómetros intentando impedir que el camionero uh, uh, ultrapase el bloqueo, ¿no? Ahí el patriota del camión en la luna, dice que llegó en la luna, nadie lo vio, llegó en la luna y no se soltó jamás del camión, quiso sí impedir que no pase el bloqueo bueno, ahí de nuevo, es un disco clásico de los Beatles, ¿no? Clasiquísimo de los Beatles. Y ahí, allá atrás, viene el, el patriota del camión a rollarlos, casi, creo. ¿no? Y, así, y, y así, varios y varios memes en Brasil que fueron virales. Ese es de un videojuego, un videojuego con el patri, famoso patriota del camión, se ha vuelto viral, chistosísimo, ahí con los juegos clásicos de Nintendo, de PlayStation y de PC. Hicieron un montón de montajes, montajes chistosos. El sonido de fondo es genial, que están con las musiquitas originales de los videojuegos. Pero bueno, con este video se si pone el sonidito mejor. Vamos hasta la, pau la pausa y ya volvemos. Chao, chao. Volvimos, volvimos con NERS, nativos en redes sociales, tu programa de todos los sábados y bueno, aprovechando que estamos hablando de la irracionalidad de los bolsonaristas en Brasil que perdieron la chaveta aquí, aquí en Santa Cruz, bueno aquí en Bolivia, pero en Santa Cruz ah, también hay nuestra versión criolla o boliviana de los bolsonaristas, se le Camachistas, los seguidores de Camacho, de Luis Fernando Camacho, el gobernador de Santa Cruz, no queda atrás en tamaño, no sé, fanatismo religioso, un fanatismo que llega al fascismo y que llega a, no sé, a la locura total, a la locura casi así absoluta. Vamos con un video y ya volvemos. Jota, ¡Qué caramba? ¡Mierda! Pues, no, está, ¡Se va a pelotar ahorita ¡Por no! Se pez, lo incendiaron mirá. por no darle un peso a lo que están bloqueando por ahí. Se lo incendiaron. No, pues porque no le dieron un no, peso que se van a prender, mirá. ¡Ahí está! ¡Pues son dos. No. ¡Ese de rojo, ¡No, de bueno, ¡No, no, no, no. No, ni cagando, ya se apaga eso. ¿sí? Mierda, ¿verdad? ¡Qué, ¿Qué calor mierda! Un poquito, un poquito, un poquito, un poquito. Bueno, ahí vimos también, así como en Brasil, hay un escenario entre bloqueo y un camión. Sí, en Brasil, el patriota del camión fue llevado por la carretera porque no dijo para que pase el camión, ahí lo quemaron, en Santa Cruz, ¿no? Los bloqueadores camachistas. ¿No? los seguidores de Camacho, con un fanatismo terrible, un fanatismo demencial, ¿no? que hay que hacer un estudio psiquiátrico y psicológico, porque todo lo que lleva a la exacerbación política, que llega a la violencia, y también al fanatismo religioso, no es otra cosa que fascismo. Y nuestra versión fascista boliviana se llama camachismo. Entonces vemos ahí cómo... ¿no? Se queman un camión de un padre de familia que quería llevar comida a la familia, a los hijos. Lo detienen en un punto de bloqueo y lo queman. queman su camión. Es una locura, o sea, terrible. Vamos con el otro video que continúa con eso y ya volvemos. Estamos así de convocar a una desistencia civil, desobediencia civil, por las amenazas vertidas, no solamente de los ponchos rojos, de los diputados, de los ministros. Todo funcionario afín al gobierno que trabaja en ministerios se cree dueño de Bolivia. ¿Cuántos son ellos? Nosotros somos en este momento más de 14 millones de habitantes en Bolivia. ¿Cuántos masistas hay? ¿Cuántos realmente se ponen la polera? Hoy un departamento, un hermano de nueve hermanos está siendo azotado. ¿Creen que ustedes nosotros nos vamos a quedar de palco mirando? Santa Cruz no está sola. Santa Cruz está con todo Bolivia. Y más que todo, Santa Cruz lo tiene a Dios. Y si Dios con Santa Cruz, ¿quién contra Santa Cruz? Faraón ha ido huyendo en octubre del 2019. No sea que Maquiavelo vaya huyendo. Estamos así de cerquita, señor presidente, de que toda Bolivia se levante y le dé una resistencia civil, una desobediencia civil, no solamente a usted, sino a sus secuaces, a sus ministros, a sus diputados y senadores. Eh, doctor Luis, ¿usted eh, considera que el gobierno está impulsando un enfrentamiento civil? Eso es lo que vemos. Cuando hay amenazas, cuando uno va y se para y dice yo lo voy a matar. ¿qué? O sea, esas amenazas, cuando un ministro dice y va y confronta, y claramente los audios que han sido distribuidos por el ministro Montaño, cuando les dice busca pegas, están reconociendo su fracaso, están reconociendo el fracaso que ha llevado este gobierno inservible, este gobierno maquiavélico al cual está yendo. Está yendo a un fracaso. Así de cerquita está señor Luis Arce, de irse de la presidencia. Así de cerquita está, de que Bolivia lo desconozca. ¿Cómo responden a, a la afirmación de que se estaría gestando un nuevo golpe de Estado, por favor? No hay un nuevo golpe de Estado, nunca ha habido golpe. Lo que sí ha habido, cuando dicen ellos patria, patria o muerte, deberían decir patria o iremos. Esos cobardes huyen llorando. Esos cobardes, mientras están en el poder, se sienten valientes. Pero cuando bajan del poder, ya no son nada. Porque Dios es todo Si Dios está con nosotros ¿qué? Ahí que estaba hablando parece alguien paramilitar No alguien de una pandilla Alguien que vino de, de las lastras de la sociedad o, o alguien del comité cívico Pero no, que estaba hablando ahí Es el presidente de las iglesias evangélicas de Santa Cruz Presidente de las iglesias cristianas de Santa Cruz con ese vocabulario, mira no sé dónde quedó el amor al prójimo, cual cumpa, además cita metáforas de la, de la Biblia que no conoce y desconoce porque Faraón y Maquiavelo, Maquiavelo ni siquiera está en la Biblia creo que debería leerlo a, a, a la Biblia por lo menos ya que predica tanto y bueno lo que está haciendo ahora a, es una amenaza tajante de frente, así dijo, queda un poquito para que se vaya, eso sí es una amenaza de, de golpe de estado, está diciendo que va a dar un golpe de estado. Y bueno, merece ser procesado, estar en la cárcel uh, por, por, por tamaño y afirmación. Y a ver si no se va, ¿no? Cuando llegue la orden de aprehensión, si es machito, se queda aquí en Bolivia. Creo que eso fue. Bueno, vamos con el próximo video. Aquí aquí anillo, Santo Dumont, y este boludo que estaba pasando, le hicieron mierda. ¿Qué estaba pasando este joven. Santa Cruz sigue en conflicto, sigue puntos de bloqueo en Santa Cruz, de la sierra, sobre todo en la ciudad, las provincias también, pero se siente mucho en las provincias, pero en, algún, pero en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Algunos puntos, dicen amigos míos allá, que hay flujo todavía, se puede ir a trabajar en la mañana, en la tarde, en la noche se juntan los borrachitos a bloquear, los lumpens, y ahí empiezan actos de violencia y vandálicos, que son una pandilla. Eso fue todo por hoy, muchas gracias, y nos vemos el próximo sábado. Chao, chao.